Ok, después de esa épica y emocionante bienvenida a la serie, lo que veremos en este primer video es responder a las preguntas ¿Qué es Plannerly? y ¿Para qué nos sirve Plannerly? Además, crearemos una cuenta totalmente gratis con la cual podremos acceder a las funcionalidades básicas de la plataforma que veremos durante la serie. Así que, ¡vamos para adelante! Entonces, empecemos con lo primero. ¿Qué es y para qué sirve Plannerly? Pues Plannerly es una aplicación en la nube que simplifica la gestión de proyectos ejecutados con procesos BIM. De hecho, los propios creadores la definen como The BIM Management Platform, o sea, la plataforma de gestión BIM. Ahora, eso es lo que es la plataforma, pero ¿para qué sirve? O mejor dicho, ¿qué podemos hacer con ella? Pues bueno, Plannerly está compuesta por cinco módulos o pequeñas aplicaciones que sirven para cinco cosas diferentes, pero relacionadas. El primer módulo es el plan y está enfocado a que los equipos de trabajo documenten de forma colaborativa los estándares y procesos bajo los cuales se ejecutará el proyecto. O sea que su finalidad es que todos podamos participar en la creación de estos documentos en tiempo real para llegar a un acuerdo mutuo sobre la forma de abordar el proyecto. Eso que te acabo de mencionar es básicamente hacer el plan de ejecución BIM, pero lo interesante de este módulo es que no solamente sirve para crear planes de ejecución BIM, sino cualquier tipo de documento en el que todos podamos participar. Los roles que deberían de utilizar este módulo son todos los participantes del proyecto. El segundo módulo es el scope o alcance, que permite a los equipos de trabajo definir cuáles son los requisitos geométricos y de información de los modelos. Básicamente es definir los niveles de detalle y de información de los objetos BIM. Podríamos decir que este módulo es una consecuencia del primer módulo, pues porque en el plan de ejecución BIM se definen los usos BIM del modelo y esos usos BIM son los que determinan los niveles de detalle y de información de los objetos. Los roles que deberían de utilizar este módulo son los coordinadores BIM, los BIM managers y quizás los consultores del proyecto. El tercer módulo es el Schedule o el Calendario. Este módulo sirve para definir el momento en el cual cada equipo de trabajo debe de realizar sus modelos. En esencia sí es un módulo para planear la secuencia de actividades para que el proyecto se ejecute de la forma más fluida posible. Los roles que harían de utilizar este módulo son todos los miembros del proyecto. Si te estás preguntando por qué los modeladores BIM bien, teniendo en cuenta que es un módulo de planeación, es porque ellos saben qué necesitan de los otros equipos de trabajo para realizar su trabajo. Por ejemplo, el equipo de aire acondicionado sabe que debe tener cielos rasos en el modelo arquitectónico antes de poner rejillas de ventilación. De hecho, una buena secuencia de actividades ayuda a disminuir los costos del proyecto. El cuarto módulo es el track o seguimiento, que básicamente permite a los miembros del proyecto marcar las actividades en las cuales están trabajando o las que ya están listas para revisión, por ejemplo. Funciona bajo un esquema Kanban y debería ser utilizado por los modeladores principalmente, pues son los que están a cargo del desarrollo de las actividades. Aunque también puede ser usado por coordinadores porque ellos son los encargados de verificar las actividades y marcar cuando una actividad ya ha sido revisada y aprobada. El quinto y último módulo es el Verify o Verificar y hace posible conectar las actividades con los modelos BIM para validar que se hayan cumplido los requisitos de geometría y de información que se definieron para los modelos. Sin duda es uno de los módulos más interesantes. Los roles que de utilizar este módulo son los coordinadores BIM y los BIM Managers aunque también los modeladores BIM deberían y más adelante veremos por qué. Desde ya te digo que cada uno de estos módulos los veremos durante la serie. Recuerda que tienes la lista de reproducción en la descripción y en el primer mensaje anclado. Como ves, podemos decir que Plannerly es muy interesante para gestionar la ejecución del proyecto. Lo que podría verse como algo muy complicado de hacer, la plataforma lo simplifica mucho. Y de hecho, la curva de aprendizaje es muy corta para los beneficios que representa. Además, Plannerly tiene muchísimas plantillas que simplifican aún más el trabajo. Y es algo que también veremos en otros videos. Ya para terminar entonces, vamos a crear la cuenta gratuita con la cual vamos a explorar la plataforma. Para hacerlo, vamos al enlace que estás viendo en pantalla, bit.ly slash gestión BIM, todo en minúscula que también lo puedes encontrar en la descripción del video y en el primer comentario enclado Si haces clic en ese enlace, estás apoyando de forma completamente gratuita mi canal y mi contenido. Ya en la página de Plannerly solo basta con escribir nuestro correo electrónico y después nuestro nombre y alguna contraseña con los requisitos que nos piden. Perfecto, ya estamos dentro de la plataforma donde nos dan la bienvenida. Lo más seguro es que tenga la aplicación en inglés Así viene por defecto Pero eso lo podemos cambiar Yendo aquí a la configuración de usuario En lenguaje Personalmente te recomiendo bastante Poner una foto de perfil De verdad que facilita mucho el trabajo De reconocer quién es quién Dentro de la plataforma Genial Ya con la cuenta creada Ahora sí podemos explorar Qué nos ofrece esta aplicación